Este 23 de noviembre se estará llevando a cabo una importante actividad, específicamente en el auditorio del Banco Central de Bolivia, aproximadamente a las 20 horas. El día de mañana también usted podrá disfrutar de esta actividad, este 24 de noviembre en la, en la iglesia de Santo Domingo, pero a las 19:30. Actividad concierto de música coral francesa de Gabriel Foré. Por supuesto para conocer un poco más acerca de ellos ¿Cuántos serán los músicos que estarán puestos en escena? ¿Cuál será el repertorio? ¿Cuánto tiempo de, duda, de duración tendrá? Son algunos de los temas que estaremos conociendo a continuación. Para ello quiero presentar al director de la Sociedad Coral Boliviana, Mateo Barrientos, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenidos. es un días. gusto que nuevamente nos esté acompañando con intensas e importantes actividades. Muchísimas gracias por el espacio, pues sí, estamos aquí para proporcionar esta vez a la, otros elencos de la Sociedad Coral Boliviana. La última vez estuvimos con la Coral Infantil, que presentando un concierto para todos santos, y hoy pues venimos a presentar, como bien dices, un concierto denominado Música Coral Francesa, del compositor Gabriel Foré. Este año se conmemoran 94 años de su fallecimiento y 130 años del estreno de su obra tal vez más importante, que es la misa de Requiem, que estaremos interpretando al final del concierto. En este concierto participan eh, dos elencos de la Sociedad Coral Boliviana, el coro femenino de cámara que está abriendo la presentación y la coral estable. Eh, participarán también tres jóvenes solistas bolivianos, eh, Mariel de la Riva, soprano, Lucía Chumacero, soprano también y Rafael Aguilar, barítono. Aproximadamente seremos unas 80 personas en, en escenario, en escenario eh, y el concierto dura alrededor de una hora, una hora quince. ¿eh? Y eh, pues eh, es algo que hemos venido trabajando desde el mes de septiembre con mucho cariño para la gente y esperamos que nos acompañen. ¿Desde septiembre se están preparando para esta actividad hoy y mañana? Sí, sí, sí, sí. Es como te comenté, la otra vez, la Ciudad de Colorado Uruguay ha sufrido un proceso de reestructuración, hemos reclutado a nueva gente desde agosto y entonces básicamente desde septiembre hemos empezado a trabajar este proyecto con algunas cosas en medio que hemos, hicimos el requiem de Mozart con la orquesta hace unos meses también, entonces hemos tenido varias actividades, tenemos varios conciertos también para fin de año con la orquesta, pero este es como nuestro proyecto personal. De la coral. Este tiene previsto tal vez eh, estas actividades poder llevarlas hasta el interior del país, solamente en la ciudad de La Paz, porque la gente también reclama. Nosotros estaríamos muy contentos de poder llevarlo a otros departamentos, eh, pero pues sabemos que no es algo sencillo, es algo simple que demanda un gran despliegue logístico y económico pero nosotros estamos este, dispuestos a hacerlo de momento, solo se va a presentar la Ciudad de La Paz y vamos a ver si podemos llevarlo a, a, al alto o a, a, a la zona sur también. Y sabemos que sí. ¿Cuál es eh, la evaluación de toda esta gestión? ¿De qué manera han estado trabajando? ¿Ha sido positivo? ¿Han tenido diferentes actividades también? Eh, ¿Los cuales han sido dedicados a la fecha? ¿no? Como por ejemplo en una anterior ocasión que nos estaba visitando con la Coral, específicamente por lo que era Todos Santos. ¿Cómo evalúa esta gestión? Pues yo asumí la dirección de la Coral en junio prácticamente y ya luego, luego tuve que asumir varios compromisos con la orquesta y el proceso de reestructuración. Nos hemos cambiado de ambiente también, ha habido varias cosas que hicimos este, este semestre. Yo creo que ha sido positiva porque hemos logrado consolidar un grupo de gente. El coro infantil, el coro femenino y la Coral estable contamos ahora con aproximadamente entre todos unas 120 personas eh, ...que están comprometidas con el proyecto de la Sociedad Colo Boliviana... ...es un proceso lento, nadie llega con una varita mágica como para decir... Tan, ya, esto ...es un coro profesional, es un proceso que nos va a tomar tiempo... Eh, ...pero yo agradezco sobre todo la confianza que me ha dado la gente... ...porque es gente eh, amateur que viene a ofrecernos su tiempo... ...y ellos no reciben ninguna, ninguna remuneración por el trabajo que hacen... Eh, dando su tiempo, dando su energía, dando su amor por el canto. ¿sí? Entonces, consolidar un grupo de gente que esté comprometida, que dé su tiempo, a veces cuatro o cinco noches a la semana. No es fácil. No es fácil y yo, sobre todo, agradezco ese sacrificio de la gente. Ayer estuvimos con el Día del Músico. Y nos las pasamos ensayando y con regaños y con correcciones y demás. Pero y no con pudimos... satisfacciones también. Claro, claro. No siempre se puede celebrar solamente. Hoy día vamos a celebrar cantando, mañana también, y por eso los esperamos a todos. El viernes a las 20 horas en el Auditorio del Banco Central y el sábado a las 19.30 horas en la Iglesia de Santo Domingo. ¿Esto lo que estamos escuchando de fondo es algo también de lo que tendremos? No. No, no, esto es una imagen de archivo del concierto del 50 aniversario de la coral, eh, cuando cumplieron 50 años eh, y interpretaron Carmina Burana, esta es Carmina Burana. Exacto, Carmina Burana. Una de las obras pues, emblemáticas de la sociedad de coral boliviana que se ha interpretado muchísimas veces en varios formatos. Eh, este año no se hará porque bueno, eh, el año pasado se hizo varias veces, entonces este... Vamos a proyectarlo otra vez para el año que viene, es una imagen de archivo con el maestro Lanza, pues uno de los maestros fundamentales de la historia de su coral. Es espectacular, bailar. Carmina Burana, yo lo he bailado. Ah, mira. Vale. ¿Más o menos será así la puesta en escena que tendremos? No, no. El programa que vamos a presentar, Música Coral Francesa de Gabriel Foré, es un programa mucho más íntimo, Vamos a, vamos a contar con el acompañamiento de nuestro técnico académico, Carlos Tejeda. Entonces va a ser un concierto bastante íntimo, bastante mucho menos este, sonoro, por decirlo de una manera. Son texturas mucho más delicadas, mucho más este, intimistas. Entonces es, lo que, es, es otro tipo de presentación diferente. Tú sabes, cada compositor y cada obra son mundos diferentes. Esta no será la última actividad que van a tener este 2018. Como siempre, también nos sorprenden con diferentes actividades eh, por las fiestas navideñas. ¿Se tiene planificado tal vez alguna actividad especial en determinados lugares para que la gente también pueda participar en diferentes escenarios? Tenemos eh, después, de esto, después de este concierto, eh, con la Coral Estable, tenemos comprometido la participación en el Festival Navideño de la Orquesta Sinfónica el 12 y el 13 de diciembre en el Centro Sinfónico, la orquesta siempre hace una gala navideña con la cual cierra su temporada y nosotros también eh, vamos a participar en ese, en ese concierto cantando la misa criolla de Ariel Ramírez y algunas otras piezas este, relativas a la Navidad. Después, como coral, ya solamente vamos a estar interviniendo en algunas eh, iglesias de la ciudad o simplemente en como lo que se viene a llamar ahorita flash mobs, en diferentes puntos de la ciudad, cantando villancicos, compartiendo un poco con la gente lo que Qué hacemos. Qué lindo, ya se siente el ambiente navideño. Y hay niños eh, que les encanta, están interesados en poder formar parte. Uh -huh. Y ahora más que nada, ¿no? tomando en cuenta que ya estarán finalizando las labores educativas y esta es una buena opción para que puedan unirse a la coral. ¿Se puede? ¿Tienen tiempo? ¿Podrían llegar a formar parte de estas actividades o es todo un proceso...? en todo el año, el cual se necesita para que ellos puedan ser integrantes de la Coral? Pues para ser integrante de la Coral se necesita primero eh, pasar a una audición, tuvimos audiciones en el mes de agosto precisamente para seleccionar el grupo que ya tenemos y ahora para el repertorio navideño eh, se han integrado algunos eh, niños después del repertorio último que hicimos, pero ahora vamos a cerrar el ingreso hasta enero. En enero, eh, a finales de enero, estaremos recibiendo audiciones para todos los elencos nuevamente, eh, porque sí, ciertamente, cada concierto es un proceso que claro. amerita mucho trabajo, mucha preparación. Conocerse, además. Conocerse, conocerme a mí, la forma en que nos comunicamos gestualmente, porque tú sabes, el director se comunica con las manos y con el rostro, entonces toma tiempo que los niños sepan exactamente qué es lo que uno quiere decir si bien nuestro trabajo es ser lo más claros posibles, pues los niños necesitan un proceso de adaptación al grupo, al ritmo de trabajo, pues pasamos a veces ensayando tres horas seguidas y eso para un niño de ocho, nueve años es de pronto mucho, pero los niños se van acostumbrándose a hacer ritmo de trabajo pues porque les gusta, les gusta participar. Entonces el mes de enero la convocatoria está abierta y que aprovechen, ¿no? Que claro, en el, mes, en el mes de enero y en el mes de, de julio va, siempre abrimos convocatorias para renovar los, los elencos, salvo casos extraordinarios, cuando estamos una gran masa coral, convocamos gente que ya haya cantado las, las piezas. Pero a finales del mes de enero, eh, sin lugar a dudas, tendremos la la convocatoria para nuevos integrantes. Me parece un trabajo fácil, pero realmente no lo es. Se no. necesita mucha coordinación, poder llegar a entenderse ¿no? uno con el otro, tan solo con la mirada, porque no, no es nada fácil. No, no, pero es, después de un tiempo se crea una comunión especial con la gente, sí. que es lo que yo más, más valoro. Me preguntaban el otro día en una entrevista si yo cantaba. Y sí, a mí me encanta cantar, me hubiera gustado ser un gran cantante, pero... Con los años me di cuenta que lo que más, más me conmueve y lo que más me encanta de, de lo que hago es ver el rostro de la gente cuando canta. La transformación que sucede en mucha gente que es tímida, por ejemplo, y que cuando está cantando se deja, se deja ir, se, deja, se llevar. deja llevar. Y gente que, por ejemplo, es mucho más este, extrovertida o alborotada, a pronto se concentra ese... y... y, y, ¿no? y, y, y penetra lo más profundo de, de sí, es, son transformaciones que, que suceden en la gente a través del canto. Lo sienten, lo llegan a vivir. Lo interiorizan, lo corporalizan, sí. hay muchísimas cosas que suceden cuando uno está cantando y sobre todo cuando está cantando en grupo. Dicen que uno nace para este tipo de cosas. Yo, existe yo, la formación también, pero existe, sí. claro, hay la formación, eh, la preparación también que la Coral eh, les brinda a todos los niños. Hay niños que están hace muchísimos años, que ahora ya son adolescentes y siguen formando parte de estas actividades, diferentes conciertos, los cuales se realizan diferentes repertorios también, pero eh, también uno nace. Yo creo que todos nacemos con la capacidad de expresarnos a, a través de la danza, a través de la pintura, pero no, obviamente, no todos tenemos la misma facilidad para hacer las cosas. Sí. Eh, pero yo creo que todos, por ejemplo, como todos podemos escribir, como todos podemos hacer un dibujo o ir a una fiesta y bailar, todos podemos cantar. Exacto. Ahora no vamos a cantar todos como Luis Miguel o como Shakira ¿no? <risa> o como quien le guste a la gente. Cantar no es cantar igual que, cantar es expresarte. Entonces uno tiene primero que aprender a valorar que tiene una voz propia, y a creer esa voz. Exacto. Ya después, con los años, si uno quiere seguir estudiando y ser un cantante profesional, pues educará su voz y tratará de aprender del ejemplo de otras personas que son profesionales. Pero yo pienso que un problema grave que se da en la sociedad ahora es que cuando uno empieza a cantar, inmediatamente quiere cantar igual que otra persona. Claro, no hay que copiar. No. Cada uno tiene su propio estilo, cada todos quien, somos diferentes. Cada quien tiene su voz sobre Exacto. todo, y la voz y el canto es, es ante todo, es un arte, es una cosa muy bonita, es un género comercial, lo que quieras, pero para mí es sobre todo una forma de expresarte. Cuando cantas no estás hablando, estás tratando de comunicar algo de otra manera, Exacto. muy personal. Y todos tenemos derecho y todos debemos tener acceso a esa herramienta, sin limitarnos. Cuando tengan un repertorio, estén organizando un repertorio, por favor, de Carmina Burana, quiero ser la primera en enterarme, para estar en primera fila, por, por favor. supuesto, claro que sí. Carmina Burana, como decía, es una obra que la sociedad coralloriana ha interpretado incontables veces. Sí, excelente eh, además. Excelente, sí, excelente, magnífica obra de Carl Orff. Sí, eh, como te decía, el año pasado y este año incluso se ha interpretado varias veces, entonces, también partimos del, del, del criterio que, que hay obras no que, necesitan, que necesitan también un periodo de... ¿De preparación? De preparación, pero también de, de descanso, porque si el público todos los años la escucha una o dos veces, sí, le va perdiendo un poco el interés. Sí. Pero lo que, es, lo que vamos a buscar hacer para el año que viene con Carmina Burana es integrarla con otras artes, con las artes visuales, con la proyección digital y con la danza otra vez, porque hace años que no la hacemos con con una puesta en escena de ballet. Exacto. Para el año que viene pues, tenemos proyectado con el ballet oficial hacer eh, el Requiem de Mozart, pero con, con ballet. Entonces estamos buscando ese tipo de interacciones con otras disciplinas para relanzar un poquito obras que pues, se han visto ya muchísimo en, en ciertos formatos bastante convencionales. Y del arte, si no se renueva, muere. Exacto. Apenas la escuché, la recordé. La sentí, la viví el momento en que lo he bailado y realmente, por favor, cuando estén nuevamente con este repertorio, eh, voy a ser la primera en enterarme para formar parte también de estas actividades. Perfecto, una vez más la invitación para el día de hoy viernes y el día de mañana también para que la población pueda disfrutar de una actividad diferente. Sí, claro que sí. Este viernes 23 de noviembre a las 20 horas estaremos en el magnífico auditorio del Banco Central, a, quien agra a quienes agradecemos por pues proporcionar este espacio tan maravilloso, con una acústica y una, este, un ambiente hermosos. Eh, estaremos a las 20 horas y mañana, sábado 24, en la Iglesia de Santo Domingo, que es un templo igual hermosísimo con una acústica de las mejores que yo conozco en, en La Paz, a las 19.30 horas. Ambos días, entrada absolutamente libre, gratuita. Tenemos unas invitaciones, pero ustedes pueden asistir sin recabar taquilla ni, ni nada en ni, ni ningún lugar. Entrada absolutamente libre eh, y pues los esperamos. Todo lo que hacemos como Sociedad Coral Boliviana, aparte del amor que nosotros tenemos por el canto o por escuchar a la gente cantar, eh, lo hacemos para compartirlo con la gente. Eh, y ciertamente pues, como coro siempre invitamos a los amigos y a los familiares y demás, pero nuestro objetivo es llegar a, a, al público, sobre todo que no conoce la actividad coral que no tiene costumbre de ir a conciertos de coro y yo les digo, es, es una experiencia como muchas otras, no es mejor ni peor simplemente es diferente, entonces les, les los invitamos, esperamos que nos acompañen actividades el día de hoy el día de mañana, pero también en lo que será el mes de diciembre, ya a puertas de lo que es la Navidad. Muchísimas gracias, como siempre, es un grato placer que nos esté acompañando, informando acerca de estas actividades, conociendo un poco más acerca de la formación también de quienes se llegan a formar parte de la Coral Boliviana desde muy pequeñitos y ya hasta adolescentes. Muchas gracias. Exactamente, gracias a ti. Lo estaremos esperando también en una siguiente oportunidad para informar diferentes puntos en los cuales esté la Coral para que también nos podamos trasladar y disfrutar. Gracias. Con muchísimo gusto los esperamos. Y que sea un éxito total el día de hoy. Hoy y mañana. Esperamos que sí.